Aquí. Lo que haya, lo he haya abajo. Batido. el mío. Ah, tío, también. Cuatro. ¿qué más? Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. arriba Cuatro. Cuatro. uno. ¿No tenéis Cuatro. y la Cuatro. a la tienda. Son cuatro. No, mira, no, llega, no llega, no llega. No llega para el lado. ¡Eh, la moto! ¿Claqueada? Ha a un tiro, bro. Está un tiro, eh. Eso es. Tienes uno aquí, míralo, míralo. Mira aquí. ¿Claqueado? Ha wow. un tiro. Me tiene no pillado. Tiro. No le veo. Ahora me tiene para arriba, bro. no más. ¿Has, sí. ¿Has cogido sí. la pasta? Nadie no, ha cogido la pasta en serio. ya por ella. Pues si estaba al lado de esto. Sí, está en el rollo. dispara a mí, le he hecho baiteo bastante, está arriba, está arriba, ah, que le disparan de atrás, tú, ah, hay atrás? que yo tengo gente aquí, tengo dos tíos no, aquí, no, eh, vida, eh, amigo. No. vamos control. perdón, te estoy baiteando, lo he lo el mío Batido también. Tienes que otro abajo. Ese estaba tío ¿Ves quién estaba arriba No, ese que no. ¿Se no. pira? ¿Se pira para adelante? Por aquí. Voy a irme para arriba el tirón, eh. A lo mejor está aquí arriba. Arriba. No, sigue adelante. Bueno, por lo menos ya tengo la altura. Sigue bastante adelante. No se ven el babar. Gente, ¿no? otro lo he tenido. Otro tenido la P, te cuidas! Otro, <suspiro> sí, no, no. otro right. de la de ¡Viene el otro por izquierda. Moving. Aquí arriba, ya mío, lo he visto. Ah, no entra entrado de puta mala suerte, tío, es que no me espino robada, cabrón. Te robada, si te has llevado tú. Yo sí que me siento robado, que tengo 1.400 de daño y 0 kills. Está ahí campeado, tío. Te, eh, sí, te va uno por abajo, eh. te va uno por abajo. ¿Me ha tío! Bueno. Me bates, tío. ¿Cómo me bates? ¿Cómo me bates? Voy a por no. ti, voy a por ti el tirón. Ataque, puedes bajar, no llevo ¿no? Ya, lo tiró mal Está aquí tumbado, aquí tumbado A esto lo ponemos fino, ¿no? Hay uno aquí abajo, bro, campeando Bro, como deletero hace todo eso, tú Toma, súbamela No deletero, nada, la ventana casi compró huevos sin querer. Bueno, no queriendo, pero está la puerta abajo. Pueden estar en varios sitios, tío. Ya lo que me preocupa es que tiraron huevos abiertos el otro, el otro Un tiro el otro. Lo tengo conmigo. ¿Está solo? ¿Está solo? ¿Muerto, bueno, muerto, muerto, muerto, muerto, chaval? Lo tengo todo en otro lado. Por bots. ¿Qué? Sí, Menos no, mal que no me queda no, sin balas, no, está... ni no, va a morir bajando bajando bajando ya! ¿Han disparado de montaña? ¿Uno aquí, creo? Sí, efectivamente, montaña, de montaña, de montaña. ¿Tocao? ¿Tocao? ¿Tocao? Traqueado. Bajando montaña, hacia derecha. Los de tienes car... tú, por aquí. Vale, les veo, sí. Chabatichon te no te ¿Te te tengo ataque, eh. De racimo. Ha rodando rotando, tío. Sí, se va a derecho Sí, está yendo más arriba. Craqueado. Otro montaña aún. Cracket, le daré un cracket. Craqueado y otro lado bastante. batido, batido. Vale, ahí. Ya es corona, eh, vaca. Ya no sé, me he equivocado. Voy a coger el Un y se justo pegado al lado de este. He cogido y A un tiro. un tiro, eh. tiro. Oh, tío. Oh, un tiro no estaba, oh, que le he 50. Eh, bro, literalmente le he dado de fuego, sí, no, es un, un tiro? tiro. Blancos. Cuidado. No, no. Cuatro. Más? ¿Ahí? ¿Buena? más gente en la montaña, más gente aquí en la montaña. ¿Sí? Ahí arriba. Un en un tiro, Un tiro, un tiro. ¡Ah! ¡Poderoso! Un momentito los de arriba, bro, están todo to focus con los otros Coño, ¿lo no puedo subir? Gracias, Mario Oye, Voy a jugar contigo, tío <risa> He dicho, uno estaba, de los dos tiene que bajar eh, estaba, tío, estaba no, como bro. dentro de ti, tío Sí, sí, no, yo también voy dentro de mí Te a los ojos y todo, bro Estoy encima de mí solo tengo 32 balas, tú No se enteran de nada, bro Son los Paco, tío ¡Paco! Cójate de eso. uno. pegado focus, tío. Bueno, se las esperar la cara casi. Ya, ya. Oh. Ah, que los. Uy, escopeta. No bajo. Ni de coño. Yo he bajado, eh. Le he tirado. Al tuñado? diablo, coño. Ayudita, por favor? la ahí llevas ahí ¿eh? Vale, vale. Uno para ti, uno para mí. Ah. Yo estaba buscando ahí balas. He no tenido. Me gusta tu arma, y tú tampoco como para atrás. vez. Cae varios, eh. No. Bueno, ¿Escucha varios, vale. Sí, cayó otro. ¿Otá? ¿Aquí? ¿Bueno? Veo otro. Veo otro. ¿Viene otro? ¡Bajo, bajo! ¡Sí! ¡Aquí! ¿Para qué te digo nada? Muerto. ¿Aquí abajo, gente? No, está muy lejos, bro. Vamos a por mar. Llega la cabrón. Pedro, pego! no me den, me está saliendo. No puedo, no puedo, te voy a darle reyes. A mi, a mi claro, novio. Tío, perro, tú eres un. uno de la terreta. No a no la posición. <risa> de. Edu, tira ataque ahí delante. Continúe, <risa> oh, y ahora, ¿qué hago yo? Mira aquí conmigo, mira aquí conmigo. Voy, voy, voy. Hay yo que quedé preso. mi cara de montaña, de mi derecha, educaate. Vale, vale, vale, vale, vale. Mira, mira Mira, arriba mira. Mira, mira, mira, arriba Arriba, arriba arriba, mira. Mira, mira, mira, Dale, ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Tienes balas, eh? ¿De arriba ha tocado? Tienen zona, los de arriba, eh Tienen oh, zona, tiene Pegamos abajo y ya está Sí, yo me pego por aquí Buah, esto parece una competitivo, eh Esto parece competitivo, verdad ¿eh? ¿El, ver, ¿Es no el, el, el rey está metido en zona o no? no, no, no yo es que no tengo máscara No puedo entrar, no tengo, más cara. No, no tengo más cara. No, yo tampoco, yo tampoco tranquilo. Flacas, traca, traca, traca ¿cómo? Sí, sí. Tiene que saltar. Tenemos que tener gira por aquí, Hay gente no no que no sabe dónde está, ¿eh? Mete, igual igual que ¿Una ¿Una de sigue? uno, Palomita, otra palomita. Con el. ¿O ¿No? Aquí conmigo, izquierda. Por eso, por aquí, por aquí. Por aquí? ¡Vamos, vamos! <risa> ¡El ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! más que ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! no ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición!